¿Qué es Bitcoin? Pues Bitcoin es una criptomoneda o moneda digital descentralizada que se creó en enero de 2009 por un usuario con el seudónimo Satoshi Nakamoto, curiosamente es una, una, una propuesta eh, y una creación anónima, ¿vale? Bitcoin utiliza la criptografía para mantenerse segura y cada transacción de Bitcoin se verifica utilizando mucha capacidad de cálculo de ordenadores en un proceso que se llama minado o minería. Y todas esas transacciones se almacenan en el blockchain. La gracia al final del, del Bitcoin es que se puede saber de quién son las monedas o a qué direcciones eh, de wallet están asociadas porque todo eso queda como en un registro centralizado que se llama blockchain y que, bueno, que, que garantiza pues, una serie de características importantes que veremos también si te interesa la definición de blockchain.